En todos los días, vamos con recomendaciones de tres sitios web donde puedes conseguir videojuegos gratuitos: Green Man Gaming. Es una página británica cuyo modelo para conseguir videojuegos es que hay una ruleta que los va a sortear. Ahora, la manera en la que participas allí es que seas parte activa de una comunidad y hacer comentarios. Cuando estos comentarios no son spam, es decir, cuando agregas valor, puedes estar participando porque acumulas una manera de tener puntajes. Eso te hace ya ludificar la manera en la que vas a obtener el juego y tienes que estar pendiente porque la ruleta aparece al azar cuando quiere y entonces puedes participar. Gift of Gamers es una página dentro de Reddit, es decir, es un subreddit que exige que tengas una antigüedad, por lo menos más de dos meses y un nivel de karma para poder participar. Ahora, esta comunidad en línea tiene dos modalidades. Gente que pide juegos y a alguien se los regala, o gente que ofrece juegos y entonces algunos son beneficiarios. ¿Qué es lo importante aquí? Que es una comunidad en la que se buscan, por ejemplo, videojuegos extraños, cosas raras, cosas de desarrollo limitado, y que además se teje esta suerte de complicidad de ser de los pocos beneficiarios. El asunto es que como todos pueden participar, en algún momento vas a salir beneficiado. De hecho, si buscas en Reddit vas a ver muchos otros subreddits, absolutamente útiles para estar enterado de qué está pasando en el mundo de los videojuegos. Humble Bundle. Humble Bundle es un portal que ofrece contenidos de una manera muy curiosa. Ellos empezaron diciendo el paga lo que quieras siempre va a haber un pago, siempre va a haber una transacción pero bueno, podemos aceptar que seas tú el que ofrece cuánto crees que cuesta este contenido, luego eso ha ido creciendo, pasó de videojuegos a cómics, a libros, a cosas para aprender a desarrollar un montón de cosas, yo por ejemplo la he usado y he conseguido paquetes de cómics a unos precios increíbles, ¿qué es lo bueno de esto? que también estás beneficiando al creador del contenido, de alguna manera le va a llegar algo por esa transacción y te hace parte de gente que consume contenidos legales, en Humble bundle puedes conseguir paquetes, paquetes de cosas, no solamente un juego completo, puedes conseguir toda la colección, puedes conseguir cosas de un desarrollador, puedes conseguir libros completos sobre un tema. Así que aprovechalos, investigalos y consigue videojuegos a muy buen precio. Soy Luis Carlos Díaz y contenidos como este y mucho más los puedes conseguir en nuestro canal youtube.com slash Carlos.